El juego que vamos a jugar se llama Seven Days to Die. ¿Por qué vamos a jugar este juego? Va a ser un todos ustedes contra mí solo. ¿A qué me refiero con todos ustedes contra mí solo? En este juego hay zombies, ¿ok? Ustedes pueden spawnearme zombies para que me maten. Así que va a ser todos ustedes contra mí solo. No te van a faltar para pelarnos la... <risa> todos ustedes contra mí solo, ¿eh? Querido amigo, el páramo puede ser un lugar despiadado. Te encontré desnudo y abandonado sin tu ministro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que desnudo y abandonado? Parece que te, te encontraste al duque de mala manera y y te vendría bien un poco de ayuda Te adjunto una pequeña guía Que te ayudará a sobrevivir <ríe> Es un latam simbolito <ríe> Denme un día Denme un día ¿Qué onda? Me dan un día me, me preparo un día Y luego ya me pueden atacar Tengo que andar buscando en la basura Y <ríe> es como mi casa <ríe> Porque creo que hay un Hay un a la bestia Reúne madera uh, Reúne piedra Fabrica un hacha de piedra Ok, ok, ok Ah, aquí está la piedra Uy, qué bueno que en el tutorial te ayuden, eh Eso es tutorial Para el que no sepa, eso es tutorial Si has demostrado ser capaz y tener gran potencial Hemos marcado tu mapa con el, en, con el puesto avanzada de Río Blanco más cercano Y encontrarás a un vendedor al que podrás comprar y vender bienes E intercambiar historias con uh, uno de nuestros amigables ciudadanos Según yo ya debo de encontrar zombies, eh A la bestia lo viste, lo viste. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ah, está ahí arriba Ahí está, headshot Esos podrían ser ustedes Y ahorita les voy a explicar por qué Pa' tu casa Pa' tu casa Aquí debe de haber algo Agua turbia Oye, no recordaba si me podía tomar el agua turbia ¿Me la puedo tomar? A la bestia, si me la tomé uh, A la bestia, no, ¡Qué asco Eh, coca de piña Coger silla, no, gracias, no, yo no Yo no, yo, yo no, no, yo no Yo no hago esas cosas esto es lo potente Esto es lo potente Ok Cero puntos para todos Y cada cada cinco minutos Ustedes ganan diez puntos Sin enfriamiento Tómala Voy a morir güey. No. no, no Largo, largo, largo Hijos de la fregada Ok En cinco minutos Aquí arriba de mí Van a aparecer comandos Recuerden lo siguiente No se necesitan bits ni nada Para que ustedes puedan ponerme cosas Simplemente los bits Hacen que tengas puntos más rápido Ok Hay un zombie No me gusta enfrentarme a zombies Cuando no tengo No estoy preparado para ello La basura es Ah, yo pensé que decía algo de escopeta Tengo tres minutos para llegar a un lugar seguro Este tema más te Este tema más te Este tema... Iren, cuando voy para arriba voy más lento Como en la vida real Güey, es que este juego se acaba O sea, si muero, se acaba El reto es que no debo de morir hasta que termine, güey, los siete días Hasta que sea la luna y ya me puedo dejar morir Pero hasta entonces tengo que hacer lo posible por no morir Hola, oh, vicio. Pibe. vámonos Pueden darme armas también, eh, no, no sean malos Por favor, denme vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo me está pegando! Ah, no, a mí no, ok Ahí está, pa' tu casa, pa' lobby ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pérense, banda! ¡Pérense, banda! ¡Ey, no sean así! Uy. Encoder, encoder, pa' tu casa, encoder Pa' tu casa, encoder Palobi hey, no me asusten con los perros, güey Le tengo miedo a los perros zombies, güey Armas Ay, gracias, gracias, gracias Ay, por fin un arma Loco, a la madre El Kibbe! Muchas gracias, de Kibbe! A la bestia, banda Que me dieron de tomar Ey, no sean así Espérense A <ríe> oh, la viste ¡Soy bien rápido <ríe> ¿Qué? Me están activando un chingo de cosas hey. Encoder Encoder What? What? ¡A oh, la bestia, qué pedo! ¡Oye, ay, ay, la bestia! ¡Ey! ¡What the fuck! Apareció enfrente de mí, ¿lo vieron? ¡Ey, se están moviendo bien raro! ¡Ey, ey, ey! se están moviendo bien raro! ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Esto lo están haciendo ustedes? ¡Ay, no tengo... <ríe> no tengo malo. ¡Ole, pa' tu casa! ¡Ole, pa' tu casa, encoder! ¡Gralimund, toma! ¡No! Me las están moviendo los pinches zombies, wey ¡Perente! ¡Pérese! ¡Demás te roba la... ¡Pato! ¡Pulidí! no ¡Jo! No, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! muriendo! ¡Ayuda! ¡No! ¿Cuánto duré? <risa> Anda, ¿cuánto duré? <risa> en el calentamiento, sí, en el calentamiento. <risa> ok, vamos a cambiar esto porque está muy feo. Está muy feo. Contador de muertes, por favor. Llevo una muerte. Eh, cambiamos, cambiamos, cambiamos. <risa> a ver, ahora, ¿cuántas veces voy a morir antes de llegar al séptimo día? Ya, pues ni modo. Se me olvidó que soy manco. ¡No! ¡No! ¡Un ¡No! guau, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! <risa> <No>. ¡Ah! <risa> <No. risa> <No. risa> Ta. Mucha carne, mucha carne y mucho huevo ¡Hola, bestia! ¿Qué pedo? ¿Ole? ¡No, soy yo! ¡Aléjese de mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi chico y otro cabezón! ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? ¿Cómo no les voy a dar, güey? Desventajas de ser cabezón Ahí la tienes Es la fantasía de Silver ¿Qué, qué pedo? ¿Ah? Chingue cabezón ¡Vámonos, que aquí espantan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hala, shit! ¡Shit! ¡Hay un chingo, güey! ¡Hay un chingo, güey! ¡Ah! madre! <risa> ¡Oh, ¡Órale! ¡A la bestia! ¡No veo! ¡Vio no veo bien! ¡No veo! ¡Vio no veo doble, güey! ¡No sé qué dispararte! <risa> ¿Qué les dije? ¡Les hace falta más! ¡Les hace falta más, locos! Espérense, ni siquiera he salido ya. ¡A la bestia! ¡Me dio en la cabeza! <risa> <risa> <Au>. <risa> ni siquiera he salido Y a todos están en aparición buitre Aparición normal eh, eh, eh. ¿Quién gana? ¿Quién gana? usted soy yo? Este es el último día, día 6 ¡A la madre! ¡No llevo ni un segundo fuera! ¡Ah! ¡Ah! a Al chile, ustedes están más difíciles, güey, que, que los días 7 cada, cada séptimo día, cada noche del séptimo día Hay hay este, hay una oleada de zombies Pero ustedes están terribles, güey Están mamadísimos Salí, no pasó ni un segundo Y ya habían spawneado como 15 zombies alrededor de mí, güey Se maman ¿Qué onda, facilito? No, cierto, drogas, droga, drogas. Ya, ya, ya, ya, ya Ya entendí su poder, muchachos Ya entendí su poder Ya me pusieron todo, güey Ya me tienen bien chicado, güey no puedo, no puedo hacer nada, güey Con este pedo Todos ustedes contra mí solo, perros Todos ustedes contra mí solo ¿Dónde están mis explosivos? <risa> ¡Uy! ¡Uy! Eh, hombre! ¡Ah! ¡Me hace daño! Va. <risa> ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! Ok, ya yeah. Ah, ¿verdad? Ah, ah, Ah, cayeron en la trampa Cayeron en la trampa Órale, ataquen si quieren poder contra mí ¡Ah, huevo! Miren, están bailando Facilito Gracias, muchas gracias Ahí está, ahora sí A la bestia ¿Qué pedo? ¿Hola? A la bestia A la bestia, la bestia Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre ¡A la madre! Ni crean que voy a dejarme morir esta vez. A la madre. <ríe> ah, ya no puedo disparar. ¿Eh? A la bestia. <ríe> me los movieron para atrás, güey. Ah, no, está bien. Me los acomodaron. Ok, me. A la bestia. Hola oh, madre! What the fuck? Última Si yo muero En la siguiente Consideraré haber perdido Ah, es cierto <risa> Habré perdido Ah, ya se está preparando, ¿verdad? Ya está preparando Pues adivinen qué Yo también me estoy preparando En cuanto salga a todos ustedes Va a pasar lo siguiente Todos ustedes van a quedar asombrados Por mis habilidades Para sobrevivir Voy a haber ganado Y les voy a decir Facilito Eso es lo que va a pasar Lamentablemente No hay otra opción Así que Vamos Hacia allá eh, Hombre Me quieren hacer lento Hombre Yo digo que ya palmamos acá Gente como. Dijo Silver como morimos como hombres, hijos de la frigada. Mira. No me quieren dejar ni disparar, güey. Y empieza la pelea. Final. Del todos los finales, finales, finalosos. En 5, 4, 3, 2, 1. trigo! Puedo con ustedes en la noche. Ah, la bestia eso sonó feo. Eso sonó mal. Uy, lo quieren revancha. ¿Quieren revancha?